Eh, hay que tomar en cuenta que debido a los conflictos eh, por los que está atravesando el país, por ejemplo, en lo que se refiere a la ciudad de La Paz, se han tenido eh, suspendidas las labores educativas. La disposición ahora es que por unidades educativas, por colegios, se puede evaluar la continuidad de los mismos para retornar a clases a partir de esta eh, jornada. Hay que tomar en cuenta que algunas zonas sí se pueden llevar adelante eso. Esto ha sido observado por el Magisterio Urbano. A varios días del conflicto, los estudiantes de La Paz y El Alto se ven perjudicados en sus labores educativas. A ello, la Dirección Departamental de Educación emitió un comunicado para el retorno a clases. La Dirección Departamental ha dispuesto ya a reiniciar las actividades educativas en la ciudad de La Paz. En El Alto, un poco vamos a tener cuidado porque aún persisten los conflictos. Entonces, en El Alto no se van a reiniciar las labores educativas... Pero previo a eso eh, ya los directores distritales, los directores, autoridades educativas, padres y docentes tienen que reunirse para consensuar ¿no? eh, el, la continuidad de inicio de labores educativas. Y tenemos previsto concluir la, el 6 de diciembre. Pero previo a esta situación tal vez unas 10 o 15 unidades educativas puede estar afectado, pero sin embargo nosotros vamos a eh, reunirnos, dialogar con ellos, a ver cómo lo podemos ajustar y terminar las actividades curriculares y sin perjudicar a los niños. Niñas. Los maestros urbanos de La Paz rechazan este comunicado ya que indican que el peligro para los estudiantes continúa. Creemos que es una medida totalmente desacertada por parte del señor Juan Churata cuando eh, no conoce la realidad de la ciudad de La Paz, el Alto y Provincias. En las laderas fundamentalmente se está dando esporádicos bloqueos por la cuestión del gas, por la, eh, conseguir gasolina en las diferentes estaciones y por tanto eh, los estudiantes pues, no tienen seguridad para poder llegar a sus eh, fuentes escolares. Por esta razón nosotros hemos instruido tanto a la ciudad de La Paz, el Alto y Provincias, eh, a los diferentes maestros a no asistir a sus fuentes laborales por la inseguridad que en este momento se está produciendo.